Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí Bandolero 7.0 y hoy os traigo 7 Days Today. Continuamos aquí en la base anti ¿vale? lo tenemos difícil. Hoy tenemos tareas ¿eh? Chavales, venga, vamos a ver. Tenemos que ir por el hidro y todo y bajar ahí a la mina y hacer pico de hierro y tal. Así que, bueno, mucha tarea, ¿eh? Vamos a ver. Ok. No tengo el arco ni nada Muy mal todo Y como es más tembrato Pierdo la llave inglesa Bueno, el arquito me lo he dejado por ahí Muy mal Vale, este está limpio Aquí teníamos cositas para vender y tal Bueno, bueno, de momento lo voy a dejar Porque quiero ir a por el hidro lo teníamos marcado Que vamos a buscarlo en el mapa Ok, bueno, bueno, bueno que no lo marqué Y lo he perdido Puede ser que sí, ¿no? Que sea este Ahí tengo algo, desde luego Una aquí marcada Pues, venga, vamos para allá Supongo que podemos hacerlo bien Venga, vamos para allá Vale Voy a coger el arco, pero bueno. Es que es muy tarde para bajar a la mina otra vez, subir. No llevo ni el hacha ni nada aquí, pa. ¿Qué va, tío? El pico. Martillo. Bueno, bueno, bueno. Llevo madera, lo que no llevo es piedra, en fin. ¿Madera tampoco llevo? Sí, madera sí de piedra, María Falta, ¿no? Vamos que va a bajar la mina. Ahí Y luego Voy cogiendo un poquito de, de fibra. Supongo para ir haciendo algún hechillo y tal. Venga, vamos a ver. Cuidado con los zombies, ¿eh? También. Bien, cuatro huevitos ahí, muy rico Venga, que es muy tarde. Bueno, que tirón es pega Y con la velocidad de como vayamos corriendo Bueno Plumita Y luego recordar, por ejemplo Esto es carbón, pues Se recolecta esto de aquí y luego por debajo Puede ser que haya una Una beta de carbón, ¿vale? Entonces nos puede venir muy bien Uf, que tengo calor Un momentillo Personaje llevo mm, el poncho, tío, no entiendo Voy a tener calor, tío la coraza de tela o algo Algo que me dé calor Vale Vamos, vamos este Se vuelve loco con el Con el tiempo eh, Cuidado esta A ver si encontramos el S, si no Los suministros aéreos Vale, sí, sí, lo tenemos aquí, vale, vale Estupendo Como oh, que ha pasado ya un montón de días Desde que jugamos la última vez al seven Day today, no, ve Siete y diez Nos tenemos que ir para base, ¿eh? Pero esto como hay algún gracioso por aquí Tenemos que recuperar ahí ¿Que lo pierdo, ¿dónde está, tío? Ah, aquí, aquí Vale Aquí de atrás estaba oculto Venga, si nos da algo gracioso Venga, revista del sicario Bien, bien, chavales Para mano ojo Venga, nueva receta desbloqueada Esto me lo llevo, me lo llevo Y el esquema Este que ya lo teníamos, ¿no? ¿O no? El botiquín Vale, también lo hemos desbloqueado de botiquines Guay, antibióticos Y una pieza de metralleta Venga, pues venga esto ya lo puedo borrar Este de aquí Quitar Vale, y ahora vamos a ir al crackaboo Un momento Ok Es que no sé si me dará tiempo, 7 y 10 Buah Es que es el otro Y no tengo muchas balas, ¿no? qué va, tío No sé, no sé No, no me hace mucho No he traído el arco ni nada A ver ¿Ni puedo hacer flecha o qué? A ver Arquito Y flecha 22 Bueno Vamos a ver Pongo aquí el arquito Ok Y vamos a ir Intentando coger alguna No me arrepiento de esto, ¿eh, chavales? Porque... Bueno, bien Por ahí Bien Así que 8 y media como mucho me voy para casa, eh. Dame que esto me interese. A ver, el crackabook. A ver. Mm, más flecha. Ahí. Vale, de momento, bien. Porque es que vamos a tener que matar zombies aquí. Y es que no me da mucho tiempo. Es lo malo Podríamos entrar por la trasera Creo que la tenemos abierta No, en principio no Ahí también podemos soltar cosas Pero bueno Rompemos aquí Tenemos luz Subimos otro nivel Que eso nos viene genial Tiene alguien Inadvertido Esas son las... Las de esas, tío Sin botín Un estado quillado o algo Chivero. Es que tengo la de esta muy gastada, pero... Esto nos da piezas mecánicas, ¿vale? Una por ahí Ya está, y otra por ahí, creo Una nada más, pero bueno Hay que ir agachado, ¿eh? Parece que no hay nadie, ¿eh? 8 y 23, tío Me quiero arriesgar mucho, ¿vale? Y bueno Esto es lo malo, ¿eh? Que nos va a dar poca... Es que tengo muy bajo el luz, tío Y no quiero registrarla No quiero Porque vamos a perder un montón de estantería ahí y tengo el luz quitado Nos vamos para la base, ¿vale? Yo lo he intentado Podremos... No ver, mira, sin botín Eso que ya lo he registrado, tío Eso que ya lo he registrado este nos da pieza eléctrica Ahí, Ven, unos pasitos Esto nos viene bien, el cuero Aquí a ver si hay algo por aquí que nos interese Buah, poca cosa aquí más sin botín ya lo hemos looteado, eh. Ahí deprisa y corriendo. Sí, estuvimos aquí ya. Bueno, vamos ahí, eh. Me voy por la puerta de atrás y. Vamos al cuerito y poca cosa más. A ver, Crackaboo. Crackaboo. Venga, vámonos. Estamos aquí perdiendo un tiempo precioso. Nada. Ya os digo esto, si me interesa. Son las nueve, ¿eh? Vamos a bajar la base. Ay, la última no me ha dado. La pieza mecánica, solo hemos conseguido una, creo. En total. Bueno, vámonos, ¿eh? Con nuestro botín, que nos podemos dar por satisfechos. Más nidos para. Posibles huevitos, claro que sí. 24 plumitas, ya te digo. Venga, vámonos. Luego voy por un zombie y tal. <ríe> Mira, esto no puede venir bien. Esto, yo qué sé. Despedazo. No tengo espacio suficiente. <ríe> Venga, vámonos. Mira que habéis puesto el botiquín también, pero bueno. Equipado en el cinturón, ¿vale? No me paro, no me paro, que vienen los zombies. Ya no me puedo parar más. Me arraig ni nada. Y fijaros las taminas, no ayuda mucho. Todo el rato corriendo. ¿Llegaremos o no llegaremos, tío? Tiene oh, una oh, oh. estamina ya bajísima, ¿eh? No tengo agua. Ni nada para darme. Dios, que no tengo nada. ¡Vámonos! No tengo ni una bebida ni una... De bares de oro bueno, Ya estamos sin esta mina, ¿vale? Bueno, más, más que estoy aquí Pero ojo Por ahora poco zombi y tal Estoy he pagado, ¿eh? Aquí no me puedo quedar La torchilla esa atrae mucho a los zombies, eh? Parece que no, pero... Está mi base, tío, que es que ni la veo ya Aquí ya ves tú cómo tenemos estos chavales Aquí tengo... Como venga otra vez, me funden, ¿vale? Vengan otra vez, me funden Yo me voy para abajo ¿Vale? Espero que no venga Venga <ríe> Para abajo del tirón <ríe> A ver, esto nos lo mató la otra vez No sé por qué no nos salvó, tío El fardo de heno Seguramente estaría ahí el cuerpo de la... De la enfermera o algo Venga, vamos a soltar cositas y... A ver, aquí... ¿Qué, qué soltamos, chaval? Venga ahí soltándolo todo, tío, yo qué sé Esto va a despedazar, ¿vale? Pieza Esto lo voy a cambiar por este Vale Ahora haremos otro. Mm, venga ahí. Que okay, vaya cogiendo, ¿vale? No me coge ni los huevos. Eh, eso no tenía que haberlo soltado. Pero bueno, para hacer machita o a ver ahora lo que pasa. Pero bueno. El plomo, el hierro lo voy a meter ahí en base. Carbón también nos viene bien. Vale. Tablilla. este de vara de oro. Los huesos. Lleva un montón. De la horda. El papel, la pólvora. Minitrato nitrato, que no me dé a soltarlo, ¿vale? Tenemos ahí muchas cositas Ordenamos ¿Vale? Ahí tenemos el arquito que lo voy a... Es pedazado, ¿eh? No tenemos la... Vale, mi palo, que lo voy a coger ya Aquí... La de acero, que la soltamos Y tenemos las dos herramientas muy bajas Esta sería para Para desguazar Coches y todo lo que pudiéramos, vale Pero tenemos ahí la otra para la mesa de trabajo Así que nos viene muy bien también Venga, menudo lío tenemos aquí formado Ya debe haber algo y tal Hacerme los té de varas de oro y todo eso Esta es la semilla Aquí tenemos 13 Este por aquí Ahora también unos huevos con tocino, supongo <risa> Venga y a el papel, la pólvora, el nitrato Este de metralleta Venga, ya no podemos soltar más nada, ¿no? semillita y tal Huesos, por lo que veo, no tengo ahí, pero bueno Muy bien Y deberíamos de poner otro Otra caja, ya sabéis Y aquí es que tenemos un montón de trabajo Vamos a hacer un pico de De mejor Nivel ven Ahí, tenemos ahí hierrito Así que muy bien Ok Y activamos Vamos ir haciendo ya el chasis y todo de la minimoto Y todo, chavales Es que tenemos la receta de la minimoto Y eso es un, un triunfo que no vea Bueno, se va haciendo ahí más hierro, ¿eh? Que nos puede venir muy bien El pico de hierro voy a ver, tío A ver qué leche Fada de hierro también nos vendría muy bien Pero sobre todo el pico, claro Pero no sé el nivel que vamos a sacar A ver hacer más herramientas La fibra Necesitaría Algo de piedra Y madera, tenemos ahí algo, pero bueno uh, Esta me la llevo Vale pues Vamos a soltar por aquí Los huesitos Ok Y hay que cocinar también Buscando, vamos a ver. Lo básico, vale. La chita de piedra, vamos a ver. un 14, como siempre, más o menos, vamos bien. Vale, ahí. Y ahora veremos a ver el pico que me puedo hacer. Vale, 955. Lo suyo sería subirlo al 200. Vale, yo voy a hacer la 87. Es <ríe> Que estoy muy loco. Ahora tú vas a soltar la hacha por ahí, por el suelo. Me vamos a hacer la comidita, ¿no? Tiene madera, bien. <ríe> Tres de vara de oro. Trece. Y guau, con tocino. Ahí hasta que tengamos las patatas. Cuatro. Joder. Vale, me retiro, que no me dé la calao. Ahí Ya tendremos que seguir picando y tal Pero de momento aquí estamos Espero que no me detecten arriba Ya podríamos hacer una trampilla o algo, pero bueno Vamos a ver Vale Me quiero mirar una cosita primero Misiones tenemos la de los pollos y eso Y luego estas también <risa> Vale Tenemos el quemado Venga, vamos a activarla Esta misma Es por ir activándola no podemos tener puesta o quitada Me gusta tener una por lo menos Venga, a ver cómo va la herramienta Que si no, no No hacemos nada Despedazar de Vamos a hacerlo muy rápido Este Tirarlo, yo qué sé a ver, es que claro, ahora ya no puedo. Pues nada, tirarla. A ver. Que no puedo despedazarla. bueno no tenemos cola. Soltar. Vamos a llenar todo esto de ahí de.. Vale, podemos hacer esto o, o meterla directamente a un. A un cofre y luego romper el cofre. Como no bueno, me hecho el cofre. <ríe> Vamos a llenar todo esto de H. Ahí Vamos subiendo el nivel de herramienta La forja de herramienta que diga Vale, todo esto Bueno, es que llegue al 200, ¿no? Un piquito al 200 estaría bien Para el día 11 Venga aquí la forjita Podemos meter este hierrito. Que fijaros ya que no tiene nada. No se sé mete de piedra o arcilla. La arcilla no viene muy bien. El latón también, pero bueno. Ahí. Mismo, supongo. Vale. Toda la hacha que tenemos ahí. Madre mía, la hacha. <ríe> Odio, oh, ¿la estoy recogiendo qué? Pero no. A ver. Voy a hacer una cosita. Ah, es que no tengo madera. Vale, lo malo. <ríe> Encima tengo ahí las la semillas también. Al final no sé qué. qué hice con las semillas. No sé, bueno, se soltaron. Vale, pues no hay sitio. <ríe> Muy gracioso. Todo. Venga, me pongo este hacha mismo aquí. Vale. Y para no seguir perdiendo el tiempo, pues vamos a ir abriendo aquí, ¿vale? Esto ya sé que es mucho curro. Pero por lo menos un poquito. No está aquí tan agobiado. Ojo, eso es. Arenita. Eso significa que de, detrás de la arenita tenemos metal. Ahí. Por ahí andará. A <ríe> ver. Cuidado, ese. Se nos puede. venir abajo la. la mina, ¿vale? Ahí. Tampoco va mal. El hacha de piedra. El. La pala. Venga. Ya cuando tengamos. Un, unos picos mejores. Cuidado ahí con los derrumbevientos. De Venga. Esto nos viene muy bien también para la minería y tal. Eh, cuidado, cuidado. Quiero para atrás, bandolero Podemos hacer ahí, un agujero Esto es metal, que esto, esto no va a venir bien Me... Creo que no estoy haciendo más Ya se han ido las otras, ¿no? Y que tenemos que ir haciendo sitio sí, Que tenemos aquí una base muy Claustrofóbica Ahí, herramienta minería, el 25 La es que necesitamos minar mucho Sí o sí, por lo menos hacer espacio aquí Y poder nosotros aquí trabajar a gusto Vale, no me he hecho el cofre, ¿no? <ríe> Para nada Venga Soltar, soltar, soltar, soltar Si pudiera la despedazaría, pero como no podemos... Es que llegue al 200 luego la carne, debería de soltarla. Que no se me ponga mala. No tenemos sitio, pero bueno. Puedo, no sé. A ver qué puedo. Este, usar para que sube y la medicina. Vale. Ahí Y luego la comida Yo creo que se ha calcinado ya Ok Bueno Me falta maderita, ¿vale? aquí okay, me lo coge antes de que eso A ver Si no, pues Corto aquí Vale Vamos rompiendo aquí Recuperamos algo de madera Creo No, no, me da nada más que la piedra bueno Pero vamos rompiendo aquí, ¿vale? Estamos ya cerca del 200 Y esto es buena señal Voy a ordenar un poquito Ok Luego tengo este aquí, que... Ahí... Eso por ahí. Eso de momento. Vamos a ver. Esto seguro está ya sin, sin hierro. Ok, necesitamos mucho hierro para ir. Seguir haciendo cositas, ¿vale? En fin. hago uh, bueno, el chasis ya del tirón. Esto no viene muy bien, aunque sea un chasis manquí. Pero ya tenemos ahí un chasis. ¿Vale? Venga. Chasis en camino de la mini moto. Qué leche. Me llevo ahí el. El de este <risa> El hierro forjado Me hago otro pico, eh Estoy mirando, pero Vale, las puntas de flecha Y todo eso, la, la ballesta, tío, me quería hacer la ballesta también, tío Ya sí Bueno, el sillín y tal Necesitaríamos el manillar No lo veo, ¿eh? Bueno, ahí va en camino Queda nueve segundos okay pues ya tenemos un chasis Genial. No sé si hacer más hierro mientras. Hierro forjado. Vale. No sé si hacerlo todo, pero. Hacer 30. Venga. Tengo ahí muy poco hierro ya. poco de madera ojo que oigo por ahí ya peña tío es que tenemos mucho cuidado ¿eh? vale eso por ahí bien ordenadito y bueno vamos a ver algunas de cerveza no viene muy bien también eh para para huir de los de los zombies Me lo tendría que llevar también tarde o temprano Pero bueno a ah, ver vale. No, no La piedra me la tengo que llevar Vale Vamos a ver Calera Despedazar Me da 63 de madera, vale están pegando por ahí. Mientras no me vean. Vale. <ríe> Menos de la que lo niaron la otra vez. Las tres y media de la mañana. Y me va a dar un montón de calor. Venga, necesito hacer alguna chita más, tío. Vale. Más no poca madera, pero. Y luego aquí le tengo que meter. Algo de combustible también. Imagino que en la, en la otra. Venga, esta de momento se la voy a echar. <ríe> también tenemos carbón, desde luego. A ver, esto cuánto me da: cuatro minutos. De sobra. Me da de sobra para hacer ahí. Vale. Me retiro que no me dé la calor. Tenemos que seguir picando, pero bueno. Mientras, pues, vamos despedazando me de algo de piedra Estamos muy cerca ya del 200, ¿eh? Y es que se pueden venir nuevas herramientas HDMI De hierro Pico de hierro Lazada de hierro Necesitamos para plantar arriba En fin Muchas cositas Y... Otro cofre. Bueno, teníamos las clavos por aquí. No sé si tendremos suficiente para hacernos caja de esas. No, sé, no me acuerdo ahora dónde se hace. <risa> A ver si la encontramos. No, estas son. Sí, sí. Armas de comida Hay ah, dos clavos más Pero bueno, los clavos sí los podemos hacer aquí Vale Algún clavito podemos hacer Vale 30 clavitos Que van en camino Ok Esta piedra pues, Se la voy a meter todas De momento, vale Ahí ya se ha hecho el hilo reforjado Nos llevamos los clavos Y hacemos alguna cajita de esa Hemos Perdió ahora ya la caja okay. Aquí está Bueno, hacemos una de Medicina de munición tenemos poco por ahora. Yo creo que la de almacenaje, ¿vale? Hacemos una de estas. Almacenaje puede estar bien. Y... Para vale, ir poniendo ya cositas, ¿vale? Es eh, que se me ha ido. ¿Qué me falta? Madera, quizá. Madera. Cada Esta la equipamos aquí. Vale. La de supli. Yo la pongo ahí lo alto de la de este y me quedo tan pancho, ¿eh? Ahí. Para ir cogiendo de ahí materiales y todo, no sé. Vale, se ve muy feo, pero es que no sé. También la podemos poner por aquí. venga Ahí mismo. Vale. Aquí... Habrá que meter más cosas. El chasis, de momento, lo vamos a soltar. De acuerdo. Y. Clavo. <risa> Yo qué sé, chavales. Madre mía, qué follón. Venga, vamos a ver. Chita de piedra. 14 Ahí. Vale, se va haciendo mientras. Y vamos a ver. Vamos a seguir ampliando la base. Vale, porque es que tenemos que ampliarla un montón. <ríe> un montón de chillo todo esto también. A ver cómo hago esto también. Porque esto tampoco no es tan difícil. Simplemente colocar los, los bloques de madera y ir colocando esto. En condiciones. Vale. Pongo que abriré aquí un poco también. Madre mía. Ya mismo se me gasta ¿eh? el pico Así que tenemos que hacer otro Ahí Así Cuidado de no darle a nuestra caja Ahí Y todo lo que sea subir minería y todo eso no viene muy bien eh, Pues estupendo Vamos a ver la comidita y tal como va Ahí, perfecto Y mirar 199 ya, eh o sea que muy bien, vamos a desayunar ya Venga, a comer ahí Huevos con tocino, muy rico Para el colesterol Ahí, vale, ese no me lo voy a subir No me lo voy a dar, que el 96 está muy bien Bebemos aquí ahora Para no perder los vasos Venga. Ya hemos pasado la noche. Y tendremos que ir a, a por más cosas. Desde luego, tenemos mucho que lootear aquí. Mucho que craftear. La cubita, creo que. También tendríamos que hacerla, ¿eh? A ver, ya tenemos ahí. Mastillo ya tenemos, todo eso ya lo tenemos Me falta más madera para hacer, ¿no? La, el pico de hierro y tal, ¿no? Eh, madera Maderita Tendremos que ir, ¿eh? A por madera Desplazar esta y tal Hacer otro pico ya mismo, yo creo, ¿eh? Que ha amanecido y eso no viene muy bien Venga, yo creo que... 6 chillos más Y tenemos ya el 200 Y me hago ya un piquito de hierro El 200, ¿vale? Míralo, ya lo tenemos ahí El 200 ha aparecido Ok Ok Y ok Pues estupendo Venga Herramienta pues esto tenemos que hacerlo, ¿eh? El hacha de bombero No sé si tengo alguna aquí en el En el cofre Creo que no, vamos No veo yo hacha De bombero Pues nada Pico y hacha Tenemos para todo De hierro ¿Cuánto me pide? 20 Va a faltar madera, yo creo Pillo el hacha Sí, madera para el pico y tal <ríe> Más madera Me voy a despedazar la de esta esto tú cómo luego no pueda salir de aquí Sin madera <ríe> Esta cómo va Se desactiva, la tiene aquí Un poquito de madera, ¿vale? que Podemos coger de aquí prestada Porque vaya tela y luego le podemos meter carbón A unas mala tenemos la la madera No sé si tengo calor o frío Este hombre siempre está igual Venga A ver qué material Le he podido meter ahí, tío Esto no vendría bien también Vale Tablilla, todo esto ya lo... ordenaremos bien, ¿vale? De momento Por ahí Ok Este me lo tengo que llevar siempre también El cuchillito Ok Bueno, tenemos ahí un montón de cosas Más Incluso más Y el forjado que tenemos ¿Vale? En el que podamos hacemos pegamento y tal Para hacer más cinta Aunque tenemos ahí Pero bueno y luego no sé si podríamos Reparar La llave inglesa Yo creo que no, que nos pida cero, pero bueno me Voy a fabricar también el piquito Ok, ya tenemos ahí La cubita, que creo que no la tenemos Entonces Nos pide siete Muy bien, por ahí también Ahí, ya no tengo más hueco en la cola y ahora sería, yo creo, la pala de hierro y la zada, ¿eh? Sí. Venga, bueno, a que me dé el hacha. Ok, me hago la azada El hacha me la pongo por aquí. Vale. Okay, ya, ya vamos a ir con la herramienta amarilla, ¿eh? Bueno, el martillo de momento. Y no que me haga otro. No tenemos ahí amarillo. Nivel 200, así que muy bien Alzada, vale, y ahora sería la pala De hierro Que me voy a hacer ya también Tenemos ahí sitio en la cola, así que estupendo Esta la La despedazo, que no tengo sitio En la cola, bueno, de momento Me lo ahorro A ver esto Vale, un poquito de hierro No mucho Pero algo, algo y tenemos ahí 49 minutos ahí de con el carbón, así que bien Tenemos que seguir soltando cosas y no sé, tío A ver ahí el supli Vale Martillo, de momento lo voy a soltar también Nos vamos a... a construir, vale Y con este ahora lo soltaré también, yo creo tenemos otro Haremos esto también, yo creo El latón Allá mismo el hierro se funde y... Bueno, vale. y hay que colocarse Está ya para ello Le Podríamos haber metido un poquillo de, de carbón ahí también A ver Esto... Para la, para la hoguera <ríe> Que vais con carbón también Lo suelo guardar, pero bueno En este caso Ahí lo, de, lo dejamos Muy bien, la 8 ya, ya es que me quiero ir Me quiero ir a seguir explorando y Pero bueno, también tenemos mucho que Esto no lo había Vale, ahora sí Tenemos el piquito, muy bien Habíamos ido por madera ¿eh? Ah, no tenemos madera y eso siempre más eso sí, vamos, un problema no Una necesidad, ¿vale? A ver, voy, voy, ahí... voy a ir Llevándome cosas para allá de No sé, sea, de construcción, yo qué sé Vale Esto lo dejamos por aquí Bueno, esto también. Este también. Este es para la forja. Vale, pero bueno. Vale, más o menos. Faltaría esto, creo. No tengo sitio. Y bueno. Ahora vamos a soltarlo aquí en los supli, ¿vale? Todo esto... Ya lo iremos distribu distribuyendo. Pieza eléctrica si sí, tenemos bastante. Pieza mecánica es lo que necesitamos, chavales. Pieza mecánica. Pieza mecánica y madera, ¿vale? De momento... Eso es, tío. Luego la buquetita me la tendré que llevar. Para llenarla de agua y tal. Mente eléctrico. Gasolina. Arena fina adoquines todo esto para aquí aceite vale incluso las panelas de cristal también el hierro mola llevar algo para reparar pero es que si no, no cogemos luz vale y bueno y la madera ahora voy a coger más, pero me la llevo bueno yo creo que más o menos por ahí iría la cosa vale hay que solucionar esto mejor pero bueno Ahí, ahora le metemos el lato. Ahí. Y ya tenemos aquí la palita. Lazada, perdón. Azada, la azada. Para plantar arriba, ¿vale? estaría el sillín, no me acuerdo el sillín, tío. ¿Qué me pedía? ¿Sillón? ¿Cómo era? Sillón. Que no sé. No, sillón no viene nada. <risa> A ver, Minimoto. Necesitamos el manillar desde luego. Ya es que no me ha tocado ninguno Qué raro que no venga aquí Lo mismo Qué raro Estoy mirando bien o no, sí No entiendo entonces Qué chasis, qué raro Uh, quizá en el warben ¿vale? Sí En la mesa de trabajo Pues nada, necesitamos la llave, tío Y pieza mecánica Y, y lo malo que tengo la llave inglesa hecha. A polvo Eso <ríe> es pues un problema Eso es un problema Vale No me gusta nada Esa situación Muy lazada la pala Que va en camino Ya tenemos la pala Muy bien Y cuatro de piedra La herramienta vamos bien ya Portería, digo, el, el huerbe. La mesa de trabajo. Necesitamos la pieza mecánica. Sí o sí. Vale. Yo creo que nos vamos ahí. Llevamos los botiquines. Llevamos la cervecilla ahí. No llevo agua ni nada, pero bueno. <risa> Supongo que encontraremos alguno por el camino. Si no, pues. Eh, llevo algún té de bares de oro. Son, pero bueno Ok Es que no vamos a poder reparar Necesitamos acero forjado Para reparar La llave inglesa O cogemos otra llave inglesa O oh, chungo, eh Chungo cubata Pero bueno, este para reparar nuestro Nuestra herramienta Supongo que vendrá bien nada si no, pues vengo aquí Y lo reparo aquí Vale Llegarme las plumitas Para hacer más flechas Aunque vamos bien Con 159 flechas Yo creo que vamos muy bien Día 11 Necesitamos maderita Y... Ok A ver, trampilla, tío No tengo madera Sí, sí, tengo Cotilla de madera Vale Así podemos poner una allí arriba <ríe> A ver si puedo Si me dejan y Pues que vaya tela Y luego el cofrecillo este que teníamos aquí? <risa> ¿Lo ves? Tenemos aquí un montón de cosas también Madre mía Venga, me lo llevo, ¿vale? Y este lo voy a A fundir ya Este cofre, creo Porque me estorba aquí Para subir y tal Venga Ok, ya arreglaremos esto, tío no a mí, Venga, a nuestro hachita. Esto va fenómeno. Venga, a ver. Vamos destruyendo aquí. Los pinos. De un par de hachazos. Que te crió. Vale. No me gusta estar mucho tiempo abajo, pero. Venga, y que entrada a la mina más mangui tenemos. Madre mía. Bloques de cabaña de tronco. Que okay, me hago aquí unos bloques de cabaña de tronco. Todo guapo. <ríe> madera 20. Podemos hacer las cotillas chatas de Pero no es lo que necesitamos. Tenemos que tener cuidado, eh. eres de madera o.? Aunque okay, supongo que sí, tío. Voy a tirar ya Del tirón Esto por aquí Y bueno, el otro pues lo guardaré, ¿eh? ¿vale? El loot lo haremos abajo y Es que esto hay que solucionarlo, tío Es que esto no, no se puede quedar así o Sabes cómo lo hacemos, pero No sé si estará demasiado pegado. Otra vez nos entraron, ya sabéis. La es que nos liaron aquí. Ven. Vale. Aquí haremos una puerta o algo también. Entrar a la mina. Puerta Vale Ok Martillo me lo deja abajo Bueno, pero tenemos la de inglesa Aunque no, no debería de utilizarla, pero bueno he puesto la de inglesa Al final no me la he colocado Espera Espera ¡Ay! Bueno, al menos tenemos puerta Vamos a ver. La construcción. Estamos entretenidos. Esto deberíamos dejarlo para otro momento. Vale, pero nos viene bien por otro lado. Ya no tengo más de eso. <ríe> y esta aquí va aquí. Voy pues a ver esto. Aquí la quería yo colocar, pero no voy a poder. Necesito más cubos y tal No sé yo, tío, la trampilla <risa> No me va a dejar a lo mejor luego salir De momento no, le voy a poner Vale Ok Eh, hey. mierda Que le han dado Al hierro Dale cuatro nomás Venga Venga Por lo menos que no nos reviente la base luego Tres y cuatro Dos Un, dos, tres y cuatro Voy a gastar la debileza Cuatro y cuatro Este habrá que arreglarlo Vale ahora bueno, que tengamos esto un poquito más reforzado Por si uno viene otra vez otra ordilla errante de esa ¡Qué madre mía! Vamos a hacer esto con el martillo y no con esto No tengo acero Ay. Fuera Y pegándole ahí A la fibra Fuera Vale, más o menos Aquí sé que me pueden entrar Pero bueno Vamos a ver hacer el techo aquí y todo Vale, pues ya hemos hecho ahí la Ok Hacer aquí el techo A ver Que luego no nos demos tampoco En la cabeza, que esa es otra Por aquí estructura Ya no tengo Sí Un poquito para atrás Ahí Va a faltar más, ¿eh? <ríe> vale Otro por ahí Y quedaría aquí el techo Digo que no sé si es demasiado esto. Fuera. Ahí vale. Está esto aquí muy... No sé. Ya os digo que la entrada está regulinchita. Y el techo también. Debería poner el techo más para arriba. Pero claro. Bueno, salí salimos. Un poco mal Como veis Tirando un bote raro Pero bueno Ya no voy a mejorar más, ¿vale? Vamos a bajar abajo a soltar la cosa. Me faltaría El techo Seguro que me he entrado vaya veis, aquí encima se me queda abajo se me queda abajo, no bueno, podemos entrar pero, bueno, no sé, así agachado. Cerramos la puerta entre los... los bichos. Ahora me estoy congelando, claro. Ahora qué me hace que vaya por el abrigo. Vamos a quedar poco tiempo para explorar. Vale, y tenemos que darnos puntos y todo. Venga. A ver, aquí. O de construcción y tal. Cotilla de momento, nada. De momento. Venga, esto yo que sé Tenemos que mirar la forja también antes de irnos, ¿vale? Y luego los tarritos, no, aquí no van Azada, la voy a dejar por aquí también porque no voy a Vale Voy a picar luego Habrá que arreglar eso, pero no es el momento bueno, ahora cuando lo... Okay. Y más madera, necesitamos más madera Vale Ya Vamos soltándolo todo Lo que podamos eh, Esto no va aquí Vale, la comida está no Ni los splint, Las tablillas <ríe> Ya hablo en inglés también, no me lo sé Los splint, eso y creo que ya por aquí No iba más nada Esto es todo comida y cosas de esas De la cubeta que no se nos olvide Vale, de llenarla Y ya era para aquí, para hacernos aquí también Un pozo o algo Y bueno Estamos esto por aquí Ya sabéis Esto estoy constante bebiendo, ¿vale? Y así, pues bueno, no tengo que llevármelos todos Si no, no podemos coger luz café muy bueno también para para ir a la nieve. Esto me lo llevaré también. Que nos puede salvar la vida. Vale. El pico sí, una herramienta que bueno, está muy bien. ¿Vale? Pieza mecánica y madera, a ver si podemos coger pieza mecánica y madera. Vale, esto ya se nos, nos está yendo de las manos. A ver qué material. Ahí tenemos hierro de este, pero bueno, eso nos puede venir bien. ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Plomo, no tenemos. Voy sí. a matar un poquito de plomo. Porque lo que interesa es que esto esté constantemente funcionando. O por lo menos que nos dé ahí materiales, ¿vale? Ahí nos está dando ahí plomo. Ok. Así que muy bien. Y pieza mecánica, no sé si vamos a tener suficiente Sitio, pero bueno Ok Esto al final no lo... Venga, a ver la salida Que tal la tenemos Sin caernos, vale uh, Me gustaría hacer ahí un... Uy, uh, la Bueno, bueno, que no buguea, eh Esto puede ser un problema, tío no es un problema, macho. La salida está... Luego el palo, no, no os creáis que... Bueno, este está reforzado con él. A ver. La salidita, tío. Bueno, bueno, bueno, bueno. Ay, ay, ay, que me cargo esto. <risa> ¿A qué le he dado, no enseña sé que le da No tengo madera. Ay, qué pario. Bueno, bueno, bueno, que viene le... <risa> Bueno, lo que viene le... Ah, con la pala. <risa> que escarba mucho. Estoy cargando para abajo, tío. No, no, no le da bien, madre mía. Bueno, bueno. Ahí se queda eso. Y ya os digo. Nos quedaría ir para el vendedor. Y en la carretera, ir cogiendo. La pieza mecánica. Para el huerbe. Necesitamos el ¿vale? Urgentemente. Una agüita también. Así que 39 grados. Al final no he cuidado el abrigo ni nada. Ven. Tenemos también otro cofre que podemos... Mira. Aquí. Un par de niditos. Se lo voy a romper. <ríe> La anfibra, por si alguno no lo sabía. Aquí, como tenemos nuestro cofrecillo... No sé si soltar algo por aquí. Mierda que no quiero Vale Al final no he soltado esto tampoco Ok Yo creo más o menos por ahí Iría la cosa Y ahora intentar Pieza mecánica Ya sabéis Coger el agua que también nos vendría bien Que la tengo un poquillo lejos Pero bueno y ahí estaría la cosa. Creo que puede estar muy bien. Conseguir las piezas mecánicas. Allí no creo que puedan el coche, que está muy cerca del el vendedor, ¿vale? Y luego el vendedor, igual le tenemos que ven, venir y venderle y tal. Esto siempre que veáis una le pegáis. Porque os puede dar una ruedita muy Muy apañada. Venga, a este árbol que está muy grande. Apago la luz Ahí, cuidado <ríe> No se nos caía encima Antes mataba por lo visto Si te... Caía en lo harto el arma Uy, un poco zombie, ¿no? tú como luego me viene una horda de perro o algo Vamos a agarrar Estamina Ay, como tenemos que seguir looteando pues luego nos llenamos. A ver, ¿dónde está lo del saqueo, tío? Escarrañar. Esto es que tenemos que tenerlo subido a tope en la reserva secreta. Igual tenemos que irle subiendo ahí también. Vale. Luego el sello de calidad, Yo, eh, también me vendría muy bien. Pero bueno, carrañar, tío. quedan 20 puntos. Bueno, de las mesas de trabajo y eso ya lo hicimos, ¿no? Supongo. <risa> Ese trabajo ya la tengo. Ostras, la mezcla de hormigón. 30 puntitos. Vale, pues necesitamos subir algún nivel. Me lo voy a ahorrar, ¿vale? He hecho bien en ¿eh? no darme todos los puntos. Venga, hemos cogido aquí un poquito de esta mina. Estamos aquí en Spillway Lake. Vamos para el lago. Mira, lo tenemos aquí, cerquita Quitamos carritos de la compra y tal, tío También Se noté Fuera Mira el agua, que mal, qué mal se ve allí a lo lejos Qué bugueada está Venga, ahí que subamos el atletismo también Ok Pone aquí simplemente para esto, eh Venga, nivel 24, 25 puntitos Ahí para rellenarnos esto y hacernos un pozo Luego allí me da mucho miedo ahí. Allí ya fuimos Así que nos vamos Venga Tenemos 50, 159 flechas Eso nos puede venir muy bien Venga, seguimos no, cuidado, ¿eh? Que aquí La fauna salvaje Ostras, tío Que No, me fastidia Que tengo un montón de frío Pues sí Podemos haber cogido. Mira una rueda Que me dejo aquí Ok Eh, mira, un zombie Vamos a estrenar el arquito Toma Y otro más Y ahora aquí Rápido, rápido Ahí Buah, eso es que no lo quiero para nada Luego de momento Me, me estoy congelando, eh Si os lo digo Totalmente, mira Vamos con una antorcha o algo tío. O qué tío, de ahí de mi base o qué? Bien, una rueda Cuatro y media. Oye, pues que antes con las prisa me lo he pasado y no. No lo he visto. La rueda. Claro, es que estoy mojado, ¿eh? Está lloviendo. Vamos a una antorcha de mi base o qué, tío. Tengo el algodón también en otra tela, ¿eh? Eso está muy bien. Tenemos que mejorar nuestra base antiorda por supuesto. Y no sé qué que se coja una antorcha, tío. Tenemos aquí un montón, ¿vale? Por una que coja no, no pasa nada. Ven, dame la antorchilla. <risa> Verás que me voy a pinchar. Ok. ¡Ostras, qué buena rueda. Esa no la voy a vender, por supuesto. Eh... Ahí. A ver si me da algo de calor No lo sé Estamos esto por aquí Incluso la madera, ¿vale? Incluso las ruedas Sí, tío, me está bajando un montón, tío No sé si quitarme el poncho o qué Vamos a mirarnos Personaje Poncho Ah, nos quita menos 20 Pues me lo quito el poncho, así ya nos sube la temperatura 22, sí, ya está subiendo, ¿vale? 22,40, tal vez. Me estoy congelando y estamos mojados Pero no nos importa ¿Ahora qué? Tengo hambre ¡Madre mía! Así no podemos ir por la vida, ¿vale? Y ahí intentáis ir al vendedor. Ya que estamos aquí, por lo menos hacer algo de provecho Ya que estamos fuera Vale Tengo ahora esta base también Y luego tenemos aquí el, el saco que me lo voy a llevar Para ponerlo abajo Aquí no me interesa tenerlo no de la base antiorda Eh a Estas sí las podemos vender Estas rueditas llevaremos me la llevo ya. La olla y todo, ¿vale? El cuchillo no nos va a dar nada. Venga, dinerito y agua turbia. Vale, se lo dejo ahí, no me importa. Cuidado. También tendremos que ampliar la escalera, supongo. Venga, vamos por el vendedor. Venga. Buena, buena. Ahí son huevito rico ¿Qué me voy a hacer con tocino? En la que hacemos más animal ¿a que esa otra? Vigo ballista, tío Nada ah, con la ballista Váyatela, eh No la veo Pero claro, no tenemos para hacerla Aquí no sé si tengo la, la, la, la receta. Yo creo que no, ¿eh? No conozco la receta, claro. Hasta que no tenga la receta, la belleza no me la puedo fa fabricar. Bueno, bueno. <ríe> si es que vamos muy rápido. Tengo que ir a lutear Crackaboo y tal. Que no me salgan recetas, chavales. A ver, este seguro que no me va a dejar lutearlo, pero bueno. No va, no va a ver, no me deja. Tiene una puerta abierta. Luego sí podemos utilizar la, la de esta, ¿eh? Incluso la armigonera, ¿eh? Que no tengo nada ahora mismo de meterle de piedra ni nada, pero bueno. ¿Vale? Pero la podríamos hacer también. Venga. Ya sé que tengo más cosas en casa para venderle, pero bueno. ¡Hola, Joel! Muy buenas Bienvenido, tú también, gracias A ver, que le vendemos este hombre Mira el juego de herramientas y dados que tiene, tío Pero no se lo puedo comprar Pero bueno, eso para hacer cohete A ver, a ver, a ver La ruedita Que se vende muy bien, ¿vale? Ven Aquí el Palo no, todo esto no, todo esto no Motor me que luego conseguiremos más motores, ¿vale? Luego las partes de revólver. Esta es que es muy mala, tío, la parte de revólver esta. Malísima. Un corto. Cantonera corta de escopeta. O sea, me estoy congelando. Yo las vendo, ¿eh? Ya conseguiremos más, ¿vale? Luego se nos llena todo el inventario. Un poco, pero bueno. El cuchillo no me va a dar nada porque está roto. El casco de minero si sí, no va a dar Así que lo voy a vender Tenemos uno ya Agua turbia Me la llevo Y ya está, no puedo vender más nada, ¿vale? Ahora sería cuestión de buscarle algo por ahí para... Para comprar nosotros Parte de la barrena, pero son muy caras, tío No tenemos la receta todavía ni nada Piezas no 10.000 por un arma Que no No podemos, ¿vale? Muy caro todo, de momento todo muy caro A ver, el libro de la pistola No sé si lo tengo, tío de la pistola creo que no, ¿eh? Lo voy a comprar 600 Y luego Del mazo Creo que lo tenemos ya, ¿eh? No lo sé, tío. Miren, zombies eh, y es una, una. horda, creo. Bueno, no lo sé. Leemos. Venga. Bien, nueva receta desbloqueada bloqueada. Revólver, ¿vale? O sea que muy bien. Bueno, he ganado ahí un poquito de dinero. Yo me iría.. Oh, a este, tío. Vendría muy bien. Pero bueno. ¿Cuánta gente no? Quema del mazo. Se lo compraría, pero tampoco soy mi fan del mazo, ¿eh? A ver, el libro. Rifle de caza. Yo creo que no lo tengo. <ríe> y este está muy bien también. Pasando hay un rifle de caza. Venga, la voy a comprar, ¿vale? Yo creo que no la tengo leemos y tenemos desbloqueado el rifle de caza Es que no hemos podido receta, ¿vale? Por eso me la estoy comprando Y nos vamos a ir para casa Los pasos de... Bueno, podemos matar aquí unos poquitos de... De low de esto A ver Son las 7 ya, ¿eh? Vemos la luz Bueno, es que está nevando y todo Esto es un cachondeo ¿Qué os pasa, amigos? ¿Qué os pasa? Vino... Vea, les podemos dar de aquí Esto va a ser un... poquito de experiencia muy bueno Ese ya ha caído Me la cabeza mejor, pero es muy difícil darle, ¿vale? Los barrotes y todo Ahí Ese ya ha caído Encima con ese movimiento que tienen de cuello Ok caído sí. se ha desaparecido y todo eh amigo mira estoy gateando en la enfermera Sassy. así? <ríe> enfermera no sabe si... exhibicionista hombre vamos a enfermera lo yo sería que se movieran para acá pero bueno la niña pútrida que haya ha caído me quedan las dos enfermeras. Una por ahí. Otro por ahí. ¿Tiene alguien más o qué? Se ha caído. Sí. inflado de esto. Ahí, amigo. Ahí. Muy bien. Tú ahí. Ahí le he dado la mano del otro, ¿vale? <risa> lo ha tapado Lo ha cubierto Venga Estos son experiencias, ¿eh? Esto no interesa Para darnos lo de, la, lo de la hormigonera, ¿vale? Queremos morir ya, hombre Le damos ahí al barrote y no A lo que queremos El cuello No <risa> lo de cuello te va a dar, zombie Ahí tenemos que comer, ¿eh? Menos más que tenemos comidita en casa ¡Ay! ¡Ay, qué riquito! Ahí viene otro, tío <ríe> Toma Hay que apuntar un poquito alto para darle Venga Estupendo Bueno, vamos ahí, ¿eh? nevando y todo Ya no haremos otro arco eh, Fiaros ya cómo va cuarto, tío, es que no me da tiempo a desguazar nada y mucho, mucho camino por andar y tal nada ah. oh, pues mira, me deja este pensaba que no darnos un poquito de árboles para tener madera ok mira cómo se va oscureciendo otra vez la noche a ver, el tiempo aquí en, en Arizona un cachondeo, ¿eh? <ríe> Con los biomas esto Bien Eh, ya tenemos los 30 puntitos, ¿vale? Ok Habilidades ¿Dónde estaba? Aquí, mezcla de hormigón, chavales Ok Eh, a nueva receta desbloqueada, cemento Mezcla de hormigón. Eso lo que necesitamos hacernos la hormigonera. Venga. Ahora esto sabe para lo que viene bien, para buscar nido. A veces, a veces, otra veces no. <ríe> otras veces no se ve mucho y puede ser un problema. Me lleva la torchilla y todo que llevamos. Cogemos aquí las rueditas para la moto y tal. Vale, todo esto. Este me da igual, porque este lo podemos plantar por aquí. Llevo la maderita, por supuesto. Ojo, me va a quitar. Werner rápidamente. Vamos a base. Que estoy muerto de hambre. Me va a quitar Werner. quitar felicidad. Nos llevamos el agua también, ¿eh? Venga. Entramos para adentro Espero que me metes por arriba Y no me da la que me ha liado aquí Ahora me caigo ¡Ja, <risa> ay ay ay, ay! Esto es problema, tío Esto es problema Entra aquí a la vida Venga Estamos aquí Y vamos para abajo, ¿vale? Venga Con el frío a comer ya que no de ahí el calorcito Uy, uy, uy a ver si ahora cambiándome Ahí Perfecto ¿Ves? Aquí Teníamos aquí nieve y todo, tío Había entrado nieve Porque tenemos ahí Abierto eso Venga, vamos a comer ¿Dónde va la carne? Guapo con tocino A comer Esto es lo más rico que se puede comer, hombre Aquí la vida Está apocalíptica <ríe> Venga, hay unos test Que nos viene muy bien Okay. Vale, esto ya no puedo Ve, carrito por ahí, ¿vale? Mm. Y tendríamos comida, la ropa La medicina y tal Esto va para allá, para el otro Este sí se puede quedar por aquí Y bueno, los restos de... Esto de esto de metralleta lo podríamos haber vendido en el vendedor Pero bueno Vale, muchas cositas que tenemos Muy rica El saco Lo vamos a colocar por aquí En la que pueda haremos ahí sitio para un Para un pozo Vale ¿Aquí mismo o qué? Si es que me da igual El saco da igual Donde lo coloquemos Ok Ahí mismo Pues ahí mismo Y aquí Si nos matan Pues aparecemos aquí Estamos subiendo ahí un poco el calor Esto estará ya sin materiales Vale Estamos hierro ahí a punta pala Pero bueno Ok Vamos a soltar cositas por ahí Para nuestra moto Nos puede venir estupendo Aceite el Dinerito no sé el el Si lo tengo aquí en este o en el otro Pero bueno Ahí los huevitos Tenemos que ir a cazar, eh Tenemos que cazar, tío Este me enchufo uno <ríe> No sé si sube así la medicina Utilizando esta Vale, esta medicina Pues no va subiendo ahí Sí, yo, bueno, con qué se reparaba, con un hielo forjado. Va, con aquí un poquito de hierro. Venga, en la noche, ¿vale? A nosotros nos da igual. ¡Ah, pero no tenemos la receta! No puedo repararlo. Chicos y chicas. <ríe> no puedo. Aunque sí me gustaría plantar por arriba, pero bueno. Algunas semillitas. Vale. Estamos al whirlbind, tío. Pieza mecánica y así no, no la vamos a conseguir. Voy a meter un poquito de arcilla aquí. Ya le queda poco. Poco combustible a eso. De todas hemos traído ahí 4300 de, de madera. Que poca broma. Vale Por aquí supongo Por aquí no, El palito no lo utilizo mucho La verdad El de este hay que Hay que llevárselo siempre tío Si no puede ser un problema Andan a la... A de pedazo Este también Se vende pero bueno Luego tenemos que poner un cofrecillo ahí también para... Para ponernos cosas Un momentito os digo, muchas cositas Munición Tendré que soltarla por aquí también O algo, no lo sé No okay. que... Sí, de momento lo soltaremos por aquí Pero magnum no, y todo Vale una tela que va al otro lado La cerveza me la llevo otra vez de nuevo Ahora haremos algunos cubos y tal Y, y haremos también el... El pozo para tener nosotros nuestra agüita aquí infinita, ¿vale? Pero bueno, tenemos mucha, mucha tarea El marcador ya lo puedo quitar Y tenemos que explorar, si no Tenemos la mezcla de hormigón, de cemento y tal, pero bueno Vamos avanzando y, y hemos explorado poco, ¿vale? Cuando tengamos la minimoto se exploraremos a tope Ahí tenemos el otro vendedor de la zona quemada Que no me gusta nada Y bueno Los chalecillos, esto que no los exploramos ni nada Yo creo que vamos a ir el próximo día aquí Vale Aquí, pues bueno, a conseguir Piezas mecánicas, ¿de acuerdo? Así que puede estar muy bien Pues ahí estaría, chavales, nos queda Mucho, mucho trabajo Muchísimo Este No sé dónde ponerla a ver. Me que aquí. Que nos dé un poquito de luz también, ¿no? Y mucho hierro, necesitamos todavía. Pero bueno. Combustible ya acabado. Pero no os creáis que se va a acabar. Nos Vamos a meter más. Los 45 minutos ahí que vaya soltando y fundiendo no. mi minerales, ¿vale? Mira, cementito, hecho que ya podemos hacer cementito, chavales <risa> Ostras, qué guay la piedra 755 de cemento que va en camino ¿Qué os parece? Yo creo muy bien Luego tendremos que ir haciendo las barritas esto, pero para eso necesitamos un montón de hierro Así que, bueno Ahí se va haciendo el cementito, guay, guay Ya hemos entrado en la era del cemento, chavales Y aquí, como viene la noche, pues solo nos queda eso Cavar, ¿vale? Mucho cavar Esto lo guardaremos aquí La telita La tubería, ¿vale? Por aquí Esto no va ahí pero bueno Esto tampoco, los huevitos tampoco van ahí, macho Ok Y ahora pues meteremos algo más de... Podemos meter arena fina En esta la forjita, ¿vale? Y ropa y todo que nos tenemos que hacer Si es que... Son muchas cosas, chaval Voy a meter esto por aquí ¿Vale? Para hacernos unos vasos o algo que supongo que estará bien ¿De acuerdo? Nos queda aquí mucho burro Tenemos un pico del 200 Que esto hay que mejorarlo Mira aquí Tenemos plomo Pero no es lo que quiero Yo Quiero hierro A ver esto que me da Más plomo Aquí lo que tenemos Es un montón de plomo, ¿vale? Que también nos viene bien Cuidado, ¿eh? Como se nos caiga esto Ok <risa> Y tu hierro Cuidado con los derrumbamientos. Mucho hierro necesitamos. Y piedra, por supuesto. Bueno, pues para el plomo para la munición no creo que no nos vamos a, a preocupar, ¿vale? Tenemos aquí una buena Beta de, de plomo. Así que muy bien. Pues ahí estaría, chavales. Picar aquí. Hacer un poquito mejor la base. Pero necesitamos picar mucho Para ampliar aquí, ¿vale? Y tengo más hambre <ríe> Por supuesto Cómo no Y tenemos poca... poca carne Pero bueno Comeré la lata de miso Ahí para... Para asar ese hambre Tenemos yuca, o sea que no nos vamos a morir de hambre, ¿vale? De acuerdo Podemos hacer unos zumitos de yuca también, recuerdo A ver Momentillo. Mm, comida. Semilla, no. Semilla de vara de oro, no. Jugo de yuca era. Aquí. Ah, tarro de cristal, vale. Me pensaba que era lleno de agua, pero no. Bueno, pues tomo este. Y como mi vaso aquí. Vale. Hacerme unos juguitos de yuca, ¿no? Estaría bien... ¿Cuánto es el tope? 5, me voy a hacer dos Y luego las otras pues intentaré plantarlas también, tío Semilla de yuca que no sé si... Si tenemos por ahí Estaría bien plantarlas Yo qué sé Muchas van a ser Diez semillitas, vale Y me hago otra aquí de... Vara vale, de oro ¿Qué os parece...? A guardarla y tal Y esto viene muy bien para Para la calor, ¿vale? Una bebida fría Para irnos al desierto viene muy bien Que por cierto habrá que ir al desierto <ríe> Mira, soltamos esto por aquí La yuquita que nos ha sobrado Esto lo despedazo carritos por aquí El hierro no va aquí Esto tampoco Unos cuatro huevos me voy a soltar. Vale. Semilla también. Ok. Esto por aquí. Como veis, ya, ya está haciendo ahí cementito. Que no vamos. Venimos bien. Vamos a hacer ahí hormigón, ¿eh? O sea que. Guay. Tenemos más hierro, por supuesto. Y en fin Y seguir picando y Y seguir subiendo el nivel de minero Venga Que también se sube ¿eh? También se sube ahí picando y tal Y podríamos hacer más Más armas, más garrotes o algo Para ir pasando la noche, supongo A ver Garrote de madera Esto no viene muy bien Venga, 16. A ver cuánto nos sale, garrote. Mira, mira. No, a ver, todo esto no viene muy bien. Luego, luego, los arquitos y las armas que hagamos van a estar ahí a tope. Vale. Así que genial. Ya os digo: pieza mecánica y seguir ampliando la base. La base Y. Para poder hacernos el huerbe. La mesa de trabajo. Si no, no hacemos nada. Ok. Ampliación, ampliación aquí <ríe> Mucho curro, mucho trabajo, ¿vale? Y el tiempo es que pasa volando. <ríe> pues nada, chavales, aquí nos vamos a despedir El directito Venga, un saludito para todos, Peñita Nos vemos en la próxima Gracias a todos Chao, chao Toma ahí. ahí estamos Dos muertes ya, madre mía sido asesinado 142. Pues nada, ahí vamos. Saluditos para todos, Peñita. Feliz fin de semana. Chao, chao. No se olvide dejar like, comentar y suscribiros al canal.